La mítica hipopótamo egipcia, Tauret, es conocida como una protectora de las madres y los niños, pero, mucho antes de que fuera una diosa, era conocida por su ferocidad. Era peligrosa, y, por eso, se conducía a su agresividad para proteger de otros males. Tauret y Pet, fueron dos manifestaciones que protegían a los vivos y a los muertos, decapitando con sus cuchillos y alejando el mal con su antorcha. Como una madre, daba seguridad a sus hijos al amamantarlos pero también liberaba su ira contra quienes los amenazasen.